Nosotros dimos clases de actuación para cine. Yo soy licenciada en teatro y dentro de las materias, pues, también vimos esta técnica. Y los exámenes finales eran pequeños cortometrajes. En el 2011, nuestros alumnos de esa generación hicieron un examen precioso sí. en una escenita que él escribió, que inspiró a este joven talento a hacer un proyecto más extenso. ¿Te gustaría ser mi chambelán? ¡Claro! Se tiene uno que acostumbrar a recibir muchos, ¿no? Tocar puertas. Y seguir tocando puertas hasta encontrar el sí. Hubieras preferido morir. Es tu decisión. No puedo imaginarme andando con alguien. En nuestro caso, nuestra serie está dirigida, o sea, es familiar, pero principalmente está dirigida hacia los adolescentes. Entonces teníamos que buscar situaciones o historias que fueran acorde a esa edad para que pudieran enganchar al público. <música> Es una plataforma muy accesible, qué bueno que existan plataformas así, ya que a veces cuando haces, haces proyectos con poco presupuesto, no tienes la capacidad para poder llegar a plataformas de más alcance, pero gracias a plataformas como esta, pues, se puede hacer el intento. Muchas gracias por interesarse por nuestro proyecto. Hasta pronto y no se la pierdan. No se pierdan, sigo aquí.